La realidad es que nosotros no vamos a hacer el cambio de rostro. Vamos a dejar que Photoshop lo haga por nosotros. Y nos vamos a encargar de preparar el espacio de trabajo para que haga una tarea lo mejor posible. Para eso, primero vamos a abrir nuestra imagen principal con Ctrl o Que es el atajo para abrir archivos. Vamos a buscar la carpeta donde tengan el archivo. Vamos a seleccionarlo. Previamente ustedes hayan elegido un rostro al que cambiar y el rostro que, que quieran ponerle funciona con cualquier fotografía. Solo asegúrense de que la perspectiva sea la correcta. En este caso yo seleccioné dos fotos de personas mirando al frente. Vamos a tocar Control J para hacer una copia de esta capa. Ocultamos la que tiene el candado y nos quedamos con esta. Volvemos a tocar Control O, vamos a abrir el otro archivo el rostro, el cual vamos a extraer ponemos abrir tocamos ok con la herramienta lazo que yo la voy a seleccionar con L y nos aseguramos que estemos en, el primer, en la primera opción vamos a seleccionar el rostro con sus facciones ¿no? para que el cambio sea creíble vamos a seleccionar toda esta zona y vamos a proceder a tocar control c para copiar ...lo que está dentro de esta selección... ...en este caso es el rostro... ...y vamos a tocar Control v corta... ...para pegar el rostro... ...en nuestro espacio de trabajo... ...donde tenemos la imagen principal... ...y con la letra B corta... ...vamos a seleccionar la herramienta mover... ...para disponer de nuestro rostro... ...libremente por el espacio de trabajo... ...vamos a capas... ...vemos que estamos parados sobre nuestra capa del rostro... ...bajamos la opacidad para poder... ...alinear correctamente los ojos, la nariz y la boca... Y procedemos a tocar control T, que es la transformación de nuestra, de nuestra capa para cambiarle el tamaño. Vamos a acercarle. Vamos a tratar de que sea lo mejor, lo más parecido posible. Acá creo que me convence, está bien. Vemos que se alinea la boca con la nariz y los ojos. Se ve un poco tétrico, pero en un momento va a mejorar. Vamos a subir la opacidad. Y quiero decirles que esta parte también se puede hacer a ojo. Si ustedes ven que les cuesta alinear los ojos, la boca y la nariz, lo que pueden hacer es hacerlo a ojo. Y como verán, entre una imagen y otra, ya se va viendo que el cambio eh, puede llegar a quedar bien. Si tienen problemas con, este, con el magnetismo de las guías de Photoshop, estas rosas que están apareciendo en pantalla, lo que van a hacer es mientras tengan presionado el clic en la imagen, Van a tocar control y van a poder mover la imagen libremente sin que se acerque a ninguna... Sin que se pegue en realidad, porque es como un magnetismo que tiene. No sé si se puede apreciar. Se puede mover la imagen libremente. La acomodamos a nuestra preferencia. Esto es a gusto. Depende del trabajo que haga cada uno de ustedes con las fotos que elijan Tocamos enter. Y ahora vamos a proceder a... Abrir las capas, ustedes lo, lo van a tener acá abajo, no se preocupen. Van a tocar control y clic sobre la miniatura de la capa del rostro que trajimos. Esto nos va a traer de vuelta a nuestra selección que debemos modificar. Nos vamos a selección, modificar, contraer y nos vamos a mover entre un valor de 5 y 10 píxeles. Nos aseguramos que esta opción no esté tildada y tocamos ok. El siguiente paso es ir a la capa de, nuestra, de nuestro personaje principal. Y vamos a proceder a tocar la tecla suprimir o borrar. Esto lo que va a hacer es borrarnos justamente el rostro de la otra persona. Vamos a tocar control D para deseleccionar esto. O si no nos vamos a selección, deseleccionar. Nos volvemos a parar sobre el rostro nuevo tocamos control y hacemos un clic mientras tanto en la capa de abajo. Esto nos va a seleccionar las dos capas. Y ahora vamos a ver la magia de Photoshop. Nos vamos a edición, fusionar, nos aseguramos que panorama esté tildado y estén tildadas las dos opciones de abajo y presionando OK el programa va a hacer un trabajo automático y bastante acertado. Como verán, Así se hacen los cambios de rostro en Photoshop. Podemos mejorarlo levemente, si sí, podemos. Podemos hacer zoom sobre la imagen. Yo la verdad me gustaría dejarlo así, pero si por ejemplo quieren mejorar esta zona, se puede hacer con la herramienta parche. Seleccionamos y mantenemos clic y seleccionamos la herramienta parche justamente. Y encerramos la parte que más o menos vean que con, no, no concuerda la, la iluminación. Arrastramos donde haya una iluminación parecida. Con el clic, soltamos el clic y el cambio ya va a estar hecho. Tocamos Control D para deseleccionar. Tocamos la tecla Z para el zoom. Clic derecho, encajar en pantalla. Y vemos que generalmente el trabajo está bastante bien. Si quieren seguir corrigiéndolo. Eh, con la herramienta parche o la herramienta tampón de clonar eh, siéntanse libres de hacerlo bueno, muchas gracias por ver este tutorial y nos vemos la próxima